sean ustedes bienvenidos el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación del crédito aquí vamos a analizar a los clientes y los vamos a clasificar a los clientes dependiendo de su actividad es decir si son dependientes, independientes o mezcladores ¿Qué es un cliente dependiente un cliente dependiente es aquella persona que depende de una institución sea esta pública o privada qué requisitos necesita este cliente o qué le vas a pedir a este cliente generalmente para una persona dependiente cómo tú vas a analizar un crédito para una persona dependiente tú analizas o haces una evaluación del crédito básico o simples en base a su rol de pagos en base a su certificado de ingresos a su salario unificado aquí el cliente puede tener dependiente que trabaje en un visitador médico es decir este cliente va a tener un básico el básico va a ser 330 dólares este cliente va a tener comisiones va a tener este um, bonos de cumplimiento aquí tú tienes que analizar o es, o es preferible analices el sueldo básico las comisiones sobre el 50% porque porque las comisiones no siempre son las mismas todos los meses es decir si un cliente te dice que gana 300 dólares más comisiones mil dólares no generalmente va a vender todos los meses ese tipo de nivel de ventas para que le genere ese tipo de comisiones que van a ser mil dólares entonces tú a los mil dólares de comisiones los divides para dos y sacas 500 dólares más le sumas al sueldo y ese sería el sueldo de la persona dependiente a partir de eso vas a evaluar el crédito y vas a hacer una evaluación de cuánto gana de ese valor tú le vas a sacar el 30% de los ingresos y eso lo vas a destinar para las deudas del cliente no es bueno endeudar mucho a un cliente porque al final eso te va a rebotar generalmente las personas dependientes les puedes pedir dos documentos básicos que son el rol de pagos del último mes y un certificado del tiempo de trabajo tú tienes que evaluar qué tiempo va trabajando el cliente en la institución sea esta pública o privada es recomendable o es eh, prudente que tú le veas que el cliente mínimo tenga un año de estabilidad laboral cabe recalcar como les dije que los Créditos dependen de, cada, cada, política de los, cada política de las instituciones financieras. Generalmente, las instituciones financieras toman un año, un año de estabilidad laboral para las personas dependientes. Para que qué es ahora o qué es lo que está afectando al sector público, que el sector público solo tiene contratos de un año, de un año, de un año, de un año. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para validar antigüedad de este cliente. Lo que tú adicionalmente puedes pedirle a este cliente es una hoja del IES o una hoja de cuántos aportes tiene un historial laboral del IES. Aquí tú vas a poder ver cuántos valores o cuántos aportes tiene y poder evaluar la antigüedad del cliente. Eso con respecto a clientes dependientes. Con respecto a clientes independientes, aquí se abre un gran campo. Porque ¿cuáles son las personas independientes? Son las personas que tienen negocio o que prestan servicios profesionales. Las personas que tienen negocio como calzado, ropa, eh, todas las personas que tienen un negocio en sí. Y los profesionales independientes que son las personas que prestan sus servicios profesionales y que facturan. ¿Cómo puedes tú determinar a una persona independiente por medio del RUC? todas las personas independientes formalizadas o formales tienen el RUC o el RICE aquí tú tienes que analizar o evaluar varios parámetros para poder determinar si el cliente tiene o no la capacidad de pago para otorgarle el crédito que está solicitando una persona independiente lo que le puedes pedir es el RUC por ejemplo RUC y tres últimas declaraciones del iva o seis últimas declaraciones del iva la declaración del impuesto a la renta y le puedes hacer un reporte de visitas es decir acercarte al negocio verificar cuánto vende generalmente eso se hace para las personas con RICE por ejemplo los restaurantes ellos no tienen RUC generalmente tienen RICE es decir que van una vez al año a una ventanilla en el banco pagan el valor del Rice y se olvidan de declarar todos los meses. Entonces, ¿cómo tú puedes validar capacidad de pago de una persona independiente con Rice? Es haciendo un reporte de visitas, es decir, acercándote al restaurante, verificando el negocio en sí, qué tan grande es el negocio, qué tan grandes son las ventas, acercarte a las horas picos del negocio, es decir, 7 um, de la noche, 1 de la tarde, ver qué tanta cliente la tiene, generalmente qué, qué porcentaje de ganancias le queda y haciendo un reporte de visitas aquí. Otro factor in, importante para las personas independientes es la cuenta. Tú le puedes pedir una referencia bancaria en cifras a la persona independiente. La referencia bancaria en cifras te va a permitir a ti ver cuánto mantiene de saldos promedios en una cuenta porque puede que un cliente deposite 50 mil dólares pero siempre pase sobregirado significa que los saldos promedios no le van a dar entonces tú puedes repetir una referencia bancaria en cifras y hacer adicional el reporte de visitas para alguna persona independiente que es un mezclador un mezclador es una persona que tiene las dos actividades una persona dependiente y una persona independiente por ejemplo una persona que trabaja en una institución eh, pública o una persona privada y también presta sus servicios profesionales como profesor en una universidad esta persona va a ser una persona que tiene su rol de pagos y adicional tiene su RUC porque presta dos servicios o dos actividades. ¿sí? Siempre que analices un crédito, analiza qué tipo de cliente es. En segmentalo a ese cliente y, en base a eso, pídele la documentación y analizamos la capacidad de pago del cliente con respaldos que tú puedas indicar que el cliente sí tiene ingresos como para poder aprobar un crédito eso es todo en cuanto a la evaluación de crédito nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias